¡Alto! ¡Yaú! ¡Wa, chaval! ¡Wa, chaval! ¡Qué punta un poco, Dios! Aquí detrás del grupo, el que va en cabeza, lleva en un ritmo bueno. Antonio y Luis van con el motor encendido y yo con el motor apagado. Y me están diciendo que es un poco, que van los motores un poco que huelen. te sigo yo. Si sí, tampoco podemos bajar muy a full, yo no llevo protecciones. ¡Oh! ¡Oh, qué guapa, tío. ¡Qué guapa, no! ¡Piedra! Pasa que no disfruto así con tanto aire en las ruedas, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! qué guapa, tío! Meter el hierro! ¡Meter el hierro! ¡Quita el hierro! Era. ¡Oh, qué guapa, tío! Antonio, ¡Uh -huh! ¿me sigues? ¡Oh, qué rambleo! ¡Qué rambleo, chaval! ¡Qué lástima que lleve tanto aire! Wow, ¡Oiga! ¡Wow, wow, wow! wow. Vamos a aflojar, a ver Antonio ¡Oh! no va por ahí Qué puta locura tío Me ha ahí en el salto ese un poco ¿Qué Es, ¡Oh, es muy milagro, milagro tío tener esa, esa el rambleo tío Este creo que es el color de Antonio. ¡Qué ¡Wow! ¡Uh! era? ¡Wow! Esta no... ¡Ay, ay, ay! Esta no es que tiene tanto flow. Ah, tiene mucha verticalidad. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Con los neumáticos con aire, chaval. Vaya puta mierda. Te ¡Oh! ¡Oh! voy a quitar aire, tío. Pero claro, luego a la vuelta. Antonio, ¿me sigue? ¡Afloja un pelín! Total. Tenía verticalidad, pero claro, es que a llevar tanto aire, yo no lo he disfrutado. Oh. ¿Tonia, me sigue? Ah, está aquí. ¿No lo mismo? No. Ah, pero si no la bajamos, no sabemos qué es lo que es, ¿sabes? por cuál vas a subir? Por la otra, por la guapa. O subimos por aquí, subimos por la misma que hemos bajado. Vamos a ver, tienes un eh. ¿Sigues? Vale, vale, tírale. Aquí ya será camino. ¡Muy macho Gompas, sí, sí, ¿Qué? acaba bien, eh, sí. Deciros ya que, que si os ha gustado, darle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de traders que hay en el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.